Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? El video de hoy es sobre un flyer que también lo tengo publicado en formato de texto y el flyer dice lo siguiente ¿Sigo así o busco ayuda? Este es un gran tema y es muy interesante incluso en las conversaciones de coaching cuando la persona ya buscó ayuda o sea, se vio en la necesidad de buscar ayuda por ejemplo, me llama para hacer una conversación de coaching y trabajar un tema en particular, con lo cual ya decidió buscar ayuda y muchas veces incluso en la conversación de coaching, y, y quiero hacer hincapié en esto, digamos la persona ya se dio cuenta que necesitaba ayuda para hacer algo, o para cambiar algo, para lograr algo, para modificar algo, con lo cual ya ese pasito, digamos esta, esta pregunta ¿no? o esta duda eh, de si, si, si seguís así o si buscas ayuda, en este caso, por ejemplo, que te digo, digamos, si un cliente ya llegó a mí, es porque esa, esa respuesta ya la logró. digamos, Sobre esa pregunta, si sigue así o busca ayuda, ya encontró la respuesta es, no, ok, busco ayuda. Y así todo, te quiero comentar, que en las conversaciones de coaching incluso pasa que la persona, mi cliente, mi coachee, así se le dice al cliente, comenta que estuvo un montón de tiempo, ¿Qué montón de tiempo puede ser un día, una hora o diez meses, no tengo ni idea porque cada uno también mide el tiempo en base a su necesidad, en base a su urgencia. ¿sí? Entonces posiblemente una persona diga, no, la verdad que estuve, no sé, dos semanas, 15 días pensando en si buscaba ayuda o no buscaba ayuda hasta que me decidí y te llame. Y como dije en los otros videos o en los videos que publico acá en patreon.com, digamos coaching con Hugo dentro de Patreon, es acercar el coaching a la vida cotidiana es acercar lo que la disciplina del coaching le puede o le aporta a la vida cotidiana de todas las personas que piden coaching que tienen una sesión de coaching y esto de poder trabajar en el presente hacia un futuro y empezar a construir ese camino hacia ese futuro eh, donde este camino también eh, un poco parte de, este, de esta pregunta ¿no? de esta premisa de ¿sigo así? ¿o busco ayuda? y como te comentar en un principio es eh, en las mismas conversaciones a veces aparece un comentario de mi cliente o de mi clienta que dice la verdad que estuve un tiempo hasta que me decidí ok y por qué para vos te tomaste o necesitabas ese tiempo para decidir porque no me parecía necesario pedir ayuda pensaba que por ejemplo ha pasado que me han dicho y no pensaba que la verdad que si yo pedí ayuda para esto iban a pensar de mí tal y tal cosa, o mi jefe, o mi familia, o lo que sea, ¿no? en, en algunas ocasiones sale esto de las conversaciones, o en una conversación de coaching, sale el tema de que el mismo, mi mismo cliente, el mismo coach, comenta de que estuvo un tiempo hasta decidirse si seguía por ese camino de seguir así, digamos, o buscaba ayuda. Y esto sí te quiero hacer un comentario que es totalmente personal, pero sí tiene que ver con algo que rescato, digamos, desde mi experiencia como coach y como mentor, al momento de acompañar y ayudar a las personas a lograr esos cambios que, que quieren lograr. Y es que a veces la ayuda es más una construcción social como que tiene, a ver, como que tiene mala prensa, como que tiene mal marketing. ¿no? Es decir, no, bueno, si yo busco ayuda es porque no puedo, es porque soy poco capaz o sos poco capaz. Eh, es como que el pedir ayuda está mal visto, o lo que digamos, socialmente se dice está mal visto. Y hay algo que también hay que validar, que no sabemos hacer todo. No estamos capacitados para hacer todo. Yo no tengo capacidad para hacer todo. Y creo que vos tampoco tenés capacidad para hacer todo en la vida. Eso no significa que no puedas hacer un montón de cosas, eso no significa que vos no puedas seguir aprendiendo y seguir mejorando aspectos de tu vida, eh, todo lo contrario, sí significa que justamente por todas esas capacidades que ya tenés aprendidas, podés seguir creciendo, podés seguir aprendiendo y podés seguir mejorando. Y hay veces que sí es posible que uno se autogestione, que vos te autogestiones lo que necesitas adquirir para lograr esa mejora, lo que necesitas cambiar, entender, eh, si se quiere saber, para poder lograr aquello que querés. Y hay veces que no, hay veces que es necesario que otra persona ayude en ese proceso de aprendizaje, ayude en ese proceso de eh, adquirir conocimiento, adquirir capacidad, adquirir... Eh, si se quiere una forma de hacer algo, por ejemplo, entonces es muy válido que uno también, vos en este momento, si se quiere, es, te preguntes de por qué no estás pudiendo pedir ayuda, o por qué estás evaluando todavía, estás dudando de que si hay algo que estás haciendo y no, o no estás pudiendo hacer, o, digamos, seguís por ese mismo camino de ok, me está pasando esto, no me gusta. No, me, no estoy a gusto con esto, me siento mal, me desagrada, me incomoda, no es lo que yo quiero, no es lo que espero, no es lo que deseo, y seguís así. Entonces, ¿qué sentido tiene el seguir así sabiendo que ya no lo querés? Entonces, es, es válido el tiempo de que uno cada uno de ustedes, o cada uno de nosotros, todos en, en realidad, digamos nos tomamos para poder procesar ese cambio. Y hay veces que también es necesario que alguien más de afuera, digamos, nos ayude a gestionar ese cambio. Nos ayude a encontrar lo que necesitamos para poder lograr aquello que queremos. Es válido que vos, por ejemplo, estés en una situación X o con algo en particular que no te esté gustando, que lo quieras cambiar o mejorar o modificar que de momento no estás encontrando la forma de hacerlo y si no lo estás encontrando entonces la pregunta puede ser por ejemplo ¿cuánto tiempo más necesitas que pase de tu vida en esta misma situación para cambiarlo? cuando encuentres esa respuesta puede ser que vos digas ok listo en 24 horas no aguanto más puedo esperar una semana más con este tema puedo esperar una semana más en la misma condición puedo esperar un mes, un año, diez meses, diez años, no importa, cada uno tendrá su respuesta y todas las respuestas son válidas, todos los tiempos son válidos. Ahora, si ya tenés en claro que no querés seguir así, si ya sabés que estás siguiendo de la misma manera, ya estás volviendo a repetir lo mismo y que cada vez que lo repetís lo que lográs no te gusta, lo que lográs no, no está digamos, adecuado a lo que vos estás deseando o necesitando incluso, y que de lo que ya sabes y lo que entendés y lo que conoces, no te alcanza para lograr eso. No te alcanza para gestionar lo necesario para lograr aquello que querés. Es, ¿seguís así o buscas ayuda? Y ahora algo así particular que tiene el coaching en referencia sobre todo a la palabra ayuda. Ahí nosotros hacemos como diferentes distinciones. O hacemos una distinción sobre la palabra ayuda. Nosotros desde el coaching llamamos acompañamiento a la persona. Nosotros acompañamos a la persona, acompañamos a nuestros clientes. Yo acompaño a mis clientes a gestionar sus recursos para lograr aquello que quieren. Para alcanzar ese futuro que desean o que anhelan o que sueñan. ¿sí? Ahora, para hacerlo, si se quiere, una, en una palabra más sencilla que todos conocemos, yo ayudo, si se quiere, a mis clientes a que hagan eso. Ahora, la ayuda desde el coaching tiene ciertas características diferentes a una ayuda que uno recibe, no sé, en la familia, en el trabajo, es, suponete, supongamos la siguiente situación, eh, tenés tu tema que querés mejorar y cambiar, le pedís ayuda a un, par, un conocido tuyo, una conocida tuya, alguna persona de tu familia, de tu grupo familiar, esa persona va a ser junto con vos, lo más seguro, Digamos, la ayuda se ve desde ese lugar, ¿no? Es, los dos o las dos personas hacen la misma tarea para lograr esto. Normalmente yo, por ejemplo, digo, no, necesito ayuda para, no sé, pintar una pared. Entonces yo le pido ayuda a un conocido, un amigo, un familiar. Esa persona viene el día que yo quiero pintar la pared, me ayuda no sé, a encontrar la pintura a, y a pintar la pared. Entonces yo pinto una parte de la pared, la otra persona pinta la otra parte de la pared o vos, por ejemplo, estás por pintar una pared, bueno, entonces alguien te ayuda, una persona esa persona que vos elegiste va a pintar una parte o vos vas a pintar y la otra persona va a limpiar lo que no sé, la pintura que se caiga o va a ordenar lo, los muebles del lugar para que vos puedas pintar. Entonces hay como tareas compartidas en la ayuda en la mayoría de los casos. Ahora nosotros desde el coaching cómo ayudamos. Nosotros no vamos a hacer tareas no vamos a compartir tareas con nuestros coach y con nuestros clientes. Nosotros ayudamos en qué? En, una, en procesos reflexivos, en procesos de autoconocimiento para que la persona, si se quiere, volvemos al ejemplo de la pintura, para que la persona encuentre los recursos que tiene, que necesita y posiblemente no tiene, y si no los tiene, dónde tiene que ir a buscar esos recursos para poder pintar esa pared que quiere pintar. ¿Sí? Entonces, la ayuda desde el coaching es para que la persona tenga mayor claridad, tenga capacidad y que sepa que se merece, por ejemplo, tener lo que quiere, lo que desea. Volvemos al mismo ejemplo: que se merece tener la pared pintada, bien pintada, desde lo que la persona cree que está bien, en el color que quiere, de la forma que quiere, en los tiempos que quiere. Y esto pasa dentro de una conversación de coaching, pasa dentro de un proceso reflexivo y autoconocimiento, donde la persona se da cuenta quién es al momento de elegir, por ejemplo, quién lo va a acompañar a pintar, quién es al momento de pintar, quién es al momento de hacer las cosas y qué necesita de sí misma para poder hacerlo. Y si se da cuenta que lo que tiene no le alcanza es, ok, ¿dónde voy a buscar lo que necesito? ¿A quién le pido lo que necesito, lo que me está faltando? ¿Lo quiero hacer yo, quiero que otra persona me ayude desde de otro lugar? Entonces, esto es lo que pasa en una conversación de coaching. Si sí ayudamos a las personas, no en compartir tareas, no compartimos tareas con nuestros coach y con nuestros clientes, si sí ayudamos del lugar de eh, un espacio de autorreflexión y autoconocimiento que, los, que les sea útil para encontrar los recursos, para darse cuenta de los recursos que tiene y de los que no tiene, y de los que no tiene sepa y encuentre dónde buscarlos, encontrarlos y gestionarlos de manera, o de la mejor manera posible para que lograr es aquello que quieren entonces, en esto de sigo así o busco ayuda es, pregúntate tal vez ¿cuánto tiempo más querés seguir así? y tal vez otra pregunta válida también sea es ¿qué pensás vos? Sobre buscar o pedir ayuda. ¿Qué pensás que a vos te genera el pedir ayuda? Y esto es coaching. Esto es preguntas simples. Preguntas sencillas. A cosas que nos pasan a todos. Eh, incluso son pensamientos personales. Lo que nosotros llamamos juicios. no Yo posiblemente... En esa pregunta, sin siquiera saberlo, estoy haciendo una pregunta que a vos te hace plantearte sobre cuál es tu juicio, cuál es tu pensamiento, cuál es tu creencia sobre pedir ayuda. ¿Y qué tan válido es pedirla sin desalogar lo que vos querés? ¿Y qué tan válido es no pedirla si lo que hace es postergar lo que vos querés? lograr lo que vos querés entonces en esta pregunta de si sigo así o busco ayuda hay veces hay como encubiertas ¿no? como un poco más tapadas creencias personales tuyas, mías, de cada uno de nosotros sobre qué significa pedir ayuda para cada uno de nosotros qué tan bien o mal digamos por poner de alguna forma o por decirlo de alguna forma qué tan bien o mal está pedir ayuda eh, creo que y esto sí es personal. Nosotros desde que nacemos pedimos ayuda. Si nosotros no pidiéramos ayuda. que nacemos. Básicamente no podríamos seguir viviendo. Con lo cual. Para mí es súper válido pedir ayuda. Cuando yo ya no sé qué. No sé cómo. Yo pido ayuda. Porque igualmente yo quiero lograr aquello. Que estoy imaginando, deseando. O queriendo. Entonces por qué no pedir ayuda. Y hay veces que yo, vos, yo, cualquiera de nosotros postergamos ¿no? esa decisión de pedir ayuda por el solo hecho de decir, no, bueno, pero si yo pido, ¿qué va a pensar X persona? ¿Qué va a pensar mi familia, mi jefe? Quien sea, no importa. Entonces hay veces que uno, vos, posiblemente, estés postergando el pedido de ayuda, y el pedido de ayuda también te lo traigo de vuelta al coaching es, no siempre significa que la otra persona va a hacer algo con vos o por vos. En coaching puntualmente, el coach te va a ayudar, o la coach te va a ayudar a reflexionar, a autoconocerte, a tener mayor conocimiento de vos misma, de vos mismo. ¿Para qué? Para gestionar de manera más eficiente todos tus recursos. Y los que no tengas, ¿a dónde los tenés que ir a buscar? ¿Con quién los querés lograr? Y todo esto en pos de qué? En pos de ese futuro que vos querés conseguir. En pos de ese futuro que vos querés conseguir. En pos de aquello que estás soñando y que querés lograr en un futuro mediato o inmediato. Así que bueno, este video de Sigo Así o Busco Ayuda es lo que te quería acercar. Desde la mirada del coaching, desde esta disciplina. Eh, desde este presente que sería que es Te estás haciendo la pregunta hacia ese futuro que es ya lograste lo que querés y todavía te estás planteando si pedís ayuda o no para poder lograr aquello que estás deseando. Espero entonces una vez más que este video te haya sido útil y nos vemos en el próximo. chao